Muy buenas, mi nombre es Iván Zamarrón, soy el docente encargado del módulo de dirección estratégica de proyectos, el primer módulo precisamente del MBA con énfasis en Project Management. Y bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros para trasladaros pues todos los conocimientos vinculados con dirección estratégica, la conexión del MBA con la dirección por proyectos. Bueno, mi background profesional está vinculado con ingeniería civil y construcción. Tengo una experiencia de 12 años en dirección de proyectos de ingeniería civil y también de construcción como director facultativo y proyectista, director de diseño y he estado bueno, pues en diferentes empresas, grandes corporaciones españoles de ingeniería como Alatec, Traxa, también en pequeñas boutiques eh, de estudios de proyectos y bueno pues conozco bastante bien lo que es el contexto de dirección de proyectos en mi sector y también con un alcance internacional, tuve la posibilidad de trabajar con clientes árabes y norteamericanos y bueno conocer un poco cómo competimos con otro tipo de, de project managers a escala global así que un poco tras esta primera presentación de mi background Profesional entraríamos directamente ya en, el, en lo que es el primer módulo de dirección estratégica de proyectos realmente es el bloque 1 la empresa y política de empresa ahí tenéis el índice de este primer bloque donde hablaré un poquito en qué consiste la empresa la estrategia y niveles de estrategia planificación estratégica la gestión estratégica y el control, la relación entre estrategia de empresa y gestión de proyectos, vinculación entre gestión de portafolios, gestión de programas, gestión de proyectos y dirección corporativa de proyectos, la relación entre gestión de portfolio, operaciones y estrategia organizacional y finalizaré la exposición con el valor para el negocio, el business value del proyecto. Bueno, ¿Qué es empresa? Bueno, la de definición de empresa que aquí presento es una definición generalista y además muy vinculada con el MBA, entendida la empresa como una unidad económica de producción que utiliza factores productivos y que, bueno, pues se persigue la consecución de un beneficio empresarial a través de la venta de bienes y servicios al mercado. En definitiva es un sistema transformacional que persigue la generación de valor agregado o valor económico añadido. En definitiva la empresa no deja de ser un sistema creador y distribuidor de riqueza con tres objetivos como es la misión, es decir, dar un servicio a la sociedad, generar riqueza, ese valor económico añadido y por supuesto sostener el negocio a lo largo de, de periodos largos de tiempo, ¿no? sostenibilidad, continuidad empresarial. ¿Qué es estrategia y los distintos niveles de estrategia? Bueno, la estrategia de una empresa es la elección del futuro de la misma, el destino, a dónde quiere ir y la forma en, de cómo conseguirlo creando por lo tanto un esquema coherente que unifica e integra la decisión de la empresa, todas las decisiones tomadas dentro de la empresa. Por lo tanto, definir el futuro no solo es establecer objetivos, sino los modos de alcanzar dicho futuro. Porque en esencia, marcar la estrategia de una compañía es definir un plan de gestión del cambio. Por lo tanto, desarrollamos un marco claro y preciso que dé coherencia, y la coherencia es fundamental en la estrategia de la empresa, a todas las decisiones tomadas a nivel interno. Esa es precisamente la gobernanza, que es un paso más allá de la dirección estratégica clásica. Gobernanza, por ejemplo, muy aplicable en entorno de empresas tecnológicas. Gobernanza IT se está extendiendo muchísimo esa nomenclatura. Por lo tanto, la empresa debe estar conectada con el exterior, obviamente, siempre el exterior como elemento iniciador de la necesidad del cambio, el change management o gestión de cambio organizativo, y por lo tanto, plantear nuevos retos e incentivos, e incentivar hábitos de, in, de innovación dentro de la empresa. Y ahí os hago un guiño a la innovación abierta, o modelos de innovación abiertos, de Henry Chesburg, de la Universidad de, de Berkeley, donde invita un poco a que la empresa considere su contexto, todo lo externo a para poder bueno, pues plantear un modelo de negocio correcto y un buen posicionamiento de empresa. Ahí tenéis los tres niveles de estrategia, la corporativa, la competitiva y la funcional. La corporativa es la que decide bueno, pues el tipo de empresa que se quiere ser, los negocios en que se quiere operar y la ponderación relativa de cada línea de negocio o unidad de negocio dentro de la empresa. La competitiva sería dar la especificidad estratégica de cada línea de negocio y la funcional sería bueno, pues tomar decisiones más a un nivel operativo de función, de área y bueno, pues maximizar funda fundamentalmente la contribución de los recursos al logro de las funciones departamentales o áreas departamentales. Esa es la pirámide organizativa clásica y las tres estrategias, cómo se distribuyen a lo largo de la estructura. Planificación estratégica. Bueno, la planificación estratégica de forma equivalente a la dirección de proyectos es un proceso cíclico y continuo, es decir, iterativo, que tiene una serie de fases, una parte de iniciación, que es la visión pura, mercados, productos y posicionamiento de la empresa, la definición de los objetivos estratégicos y la planificación de su implementación, que sería crear un plan de trabajo con actividades hitos y responsables y una estructuración que debe ir siempre por proyectos, es decir, eh, la estrategia se hace realidad dentro del contexto empresarial a través de la implementación de proyectos que luego podremos agrupar en programas y en portfolios. Implantamos la estrategia y hay que supervisar y controlar dicha implementación porque ocurrirán desviaciones y habrá que aplicar medidas correctivas y, y mitigadoras, ¿no? por lo tanto cambios. Así que yo os presento una relación entre bueno, pues, eh, planificación estratégica y gestión de proyectos, cómo se vinculan los proyectos con la organización. De hecho, los objetivos de proyectos tienen que estar en concordancia siempre con los objetivos estratégicos definidos en la estrategia de la compañía. Ahí se habla del strategic alignment, alineamiento estratégico de los proyectos, su vinculación con los factores ambientales internos de la empresa, los recursos de proyectos son siempre asignados de forma integrada dentro de la propia compañía, los indicadores y medidores del proyecto deben ser adecuados para el seguimiento del mismo y asegurar su adecuación también a los objetivos estratégicos de la empresa, es decir, una concordancia, una coherencia entre medidores de proyecto y medidores o KPIs de estrategia. En cuanto a plazos, pues los plazos de los proyectos siempre están enmarcados dentro de un contexto mayor que es la planificación temporal de la estrategia de la compañía y el control y organización del proyecto bueno, que debe estar obviamente de acuerdo a la propia estructura organizativa y cultura de la empresa. Gestión estratégica y control, bueno realmente tenemos tres niveles de control estratégico, el que se da a nivel estratégico, el que se da a nivel táctico y al nivel operativo, de hecho el, nivel, el control estratégico puro es uno vinculado con el control del concepto de negocio si estamos cumpliendo con los sectores del mercado objetivo si se está cumpliendo con la propuesta de valor previamente identificada o definida y bueno, pues, eh, cualquier eh, corrección en cuanto a infraestructura soporte para la actividad empresarial. El control a nivel táctico es un control a nivel de gestión de mercados, de productos, instalaciones, así como márgenes y existencias. Es una especificidad más cercana a la base de la pirámide. Y el control operativo, que es a nivel de base ya, una realización de las tareas, un seguimiento, un control de la tarea ordinaria que se da en el día a día. ¿no? controlando pues, toda la cadena de suministro o lo que son todas las operaciones propias de, de la empresa como son adquisición de materias primas, la transformación en productos acabados y el cobro a clientes. Bien es cierto que en la actualidad pues, se da un cambio continuo, ¿no? el, los, los mercados están en renovación muy dinámica, muy ágil y las cuestiones estratégicas que antes pues, no se planteaban tanto, porque los contextos eran más maduros, más estables, pues ahora se presentan con muchísima frecuencia y hay que responder con rapidez, inclusive a un nivel estratégico, ¿no? desde una perspectiva multifuncional. Y es verdad que las ma la mayor parte de los directivos de empresas se obsesionan con el nivel inferior del control, control de operaciones, y bueno, pues es un planteamiento muchas veces erróneo, porque en ese caso la táctica está condicionando la estrategia, lo cual pues, no es coherente. ¿no? con el planteamiento jerárquico establecemos. Relación entre estrategia de empresa y gestión de proyectos. Bueno, yo os presento la pirámide característica de la dirección de proyectos en, tres, en dos movimientos, uno de, de arriba abajo y otro de abajo arriba. Obviamente la estrategia por sí sola no alcanza objetivos. Necesitamos cumplir con resultados tangibles dentro del mundo real de la empresa y eso lo conseguimos a través de proyectos. Proyectos que estructuraremos en forma de programas y también de portfolio. Por lo tanto, la implementación de la estrategia per se no se realiza mediante un proyecto aislado, sino un conjunto de proyectos debidamente coordinados entre sí. Es decir, se persigue el efecto sinergia entre proyectos. Coordinación, transversalidad, seguimiento conjunto. Así que la estrategia la percibimos, en definitiva, como un ser vivo, como pura biología, una adaptación continua, siempre guiada por necesidades de cambio de velocidad, y precisamente en un contexto de cambio de velocidad, el proyecto es la iniciativa empresarial que mejor bueno, pues, eh, facilita la implementación de una estrategia. Es una magnífica herramienta por su versatilidad, se dan todas las escalas o tamaños, pequeño, mediano, ta eh, gran tamaño, fija límites temporales claros y saca al máximo provecho a todos los recursos involucrados en la implementación del proyecto. ¿no? Por lo tanto, en proyectos, un gestor, un gerente de proyecto, un project manager, procura ser eficaz, es decir, cumplir resultados y eficiente, optimizar recursos, por lo tanto, ser efectivo. Así que el proyecto, de nuevo, iniciativa empresarial ideal como solución escalable, evolutiva y que se alinea con la estrategia de la compañía. Relación entre gestión de portafolio, programa, gestión de proyectos y dirección corporativa de empresas. Bueno, ahí os presento lo que son las tres capas de esa cebolla que significa la implementación de una estrategia. En el lado externo tenemos el portafolio, un nivel más intermedio de programas y en el corazón de la implementación de la estrategia está la gestión de proyectos. Y bueno, pues en esencia vemos una jerarquía, pero permeabilidad es decir, doble flujo, el flujo descendente de arriba a abajo que permite el encaje estratégico de los niveles inferiores en el contexto de la estrategia de la compañía y luego el flujo descendente ascendente perdón, donde eh, bueno, pues los niveles inferiores en la escala inferior de la pirámide de esa jerarquía informan a la estrategia de bueno, pues la evolución de las necesidades del mercado, de los clientes, de posibles mejoras, esta información permite a los, a los ideadores de la estrategia de la compañía adaptar la misma a líneas futuras de, de actuación. Por eso es muy importante el perfil y el papel de la PMO como oficina de gestión de Proyecto, programa y portafolio, la que implementa la dirección corporativa de proyectos. Es una unidad que ha estado desde hace 20-25 años en la gestión empresarial pero ahora toma muchísimo empuje debido sobre todo a la crisis del año 2008 que ha, bueno, pues ha sentado una cultura de austeridad, de optimización máxima. La PMO nos permite dar coherencia y optimizar todos los recursos en todos los proyectos que forman parte del portafolio de, de la compañía y persigue también la conexión con líneas estratégicas corporativas, coordinando, priorizando y ejecutando la, la, el desarrollo de proyectos para el cumplimiento de objetivos de negocio, business value. Hoy más que nunca los gerentes de proyecto tienen que ser gestores de valor de negocio vinculados con los proyectos de los que son responsables. Por lo tanto, progresamos un poco del paradigma del project management 1.0 del tradicional al 2.0 donde el project manager se involucra en el desarrollo del proyecto ya desde la etapa de iniciación donde conforma un business case que asegure el valor de negocio del proyecto. La PMO relaciona a todos los niveles de la gestión de proyectos, a nivel de portafolio, programa y proyectos con la estrategia a través del sistema de control y seguimiento, que sería de tipo integrado por lo tanto tiene un papel integrador ya que permite la conexión efectiva de la gestión de proyectos también con la transversalidad de, de departamentos, áreas, funciones impulsando mejor conexión, una mayor capitalización del conocimiento, intercambio de ideas y por lo tanto, fortalecer la, la faceta innovadora de la, de la propia compañía. Relación entre gestión de proyectos, gestión de operaciones y estrategia organizacional. Bueno, aquí os planteo la típica disyuntiva que se da entre la dirección por proyectos y la dirección de operaciones eh, los profesionales de operaciones no suelen comprender muy bien el ámbito de los proyectos, eh, qué valor aportan para la organización, de qué forma se relacionan con su área con el área de operaciones. Y ahí os muestro un gráfico bastante descriptivo de cuál es el intercambio de, de información que se da entre la unidad de Project Management y la unidad de, de operaciones. ¿no? Veis que ese flujo de información se da en puntos o anitos críticos de los proyectos, como son sus iniciaciones, los inicios de proyecto, los cierres de fase de proyecto, los desarrollos de nuevos productos o servicios o inclusive proyectos de mejora. Es muy habitual en compañías como DHL, por ejemplo, el lanzar una división de Project Management que trabaje en pos de la división de operaciones para implementar proyectos de mejoras de su cadena de suministro o de su cadena de operaciones. ¿no? Por lo tanto, los proyectos gestionan incertidumbres, son singularidad, son sinónimo de, de riesgo, mientras que las operaciones lo que manejan es una fiabilidad dentro de una cadena operativa pues, bastante bien, bien delineada y especificada. Por este motivo, operaciones y proyectos requieren de técnicas que, aunque relacionadas en inicio, eh, francamente son distintas. El ámbito de los proyectos es riesgo y eficacia mientras que operaciones es eficiencia, es decir, optimización de recursos y homogeneidad o estandarización. La relación entre proyectos y estrategia organizacional viene también de la mano de la PMO, de la Project Management Office o Portfolio Program Management Office. Deben evitarse siempre proyectos cuyos objetivos no aporten o no estén alineados con la estrategia de la compañía. Se daría en ese caso un deterioro de la eficacia y de la eficiencia. Los KPIs estratégicos de la propia compañía se resentirían, por lo tanto la PMO vela mucho porque antes de implementar o desarrollar un proyecto se asegure su encaje estratégico y su valor de negocio, ¿no? donde el elemento business case, caso de negocio, es fundamental para validarlo. Y en esa línea, pues el último punto de la presentación, valor para el negocio, el valor de negocio es lo que un negocio le hace ser preferido en un mercado, permitiendo la captura de dicha preferencia en forma de resultados cuantificables, medibles según su propósito, sea económico, o social o fundacional por lo tanto un negocio vale lo que alguien, el consumidor, el end user, el cliente esté dispuesto a pagar por él o lo que alguien esté dispuesto a reconocer por él ¿no? el concepto de valor de negocio está cargado en este sentido de subjetividad porque depende de una acción de preferencia del cliente y su determinación, su cuantificación matemática inclusive es, es de un cálculo francamente difícil podemos contemplarlo el valor de negocio de forma estático dinámica entendiendo esta la, la versión dinámica del valor de negocio como el que sea a futuro, algo que conecta de manera aproximada, pero no completamente, con el retorno de la inversión que es analizado en el caso de negocio del proyecto. El proyecto tiene que haber una componente fundamental dentro del caso de negocio, que sea el análisis de rentabilidad del propio proyecto, en términos económicos y financieros. Ahí es donde se asegura la viabilidad y el valor esperado de ese proyecto. Por lo tanto, la generación de valor de negocio, sobre todo a través del servicio al cliente y optimización de recursos, se logra mediante adecuadas inversiones. El proyecto en sí es una inversión. Gerenciar un proyecto, dirigir un proyecto es dirigir o gerenciar una, una inversión que debe estar, bueno, debe ser coherente con el marco estratégico de la propia compañía. La PMO persigue muchísimo eso. Por lo tanto, los proyectos que gestionados adecuadamente y si con metodologías apropiadas son garantes del mantenimiento de una ventaja competitiva de esa línea de negocio, algo al encontrarse alineados con la estrategia corporativa. Eso es eh, un elemento, un tren tópico ahí en la comunidad project management, el encaje estratégico de los proyectos con la estrategia corporativa. Así que bueno, pues os he dado unas pistas de lo que son los elementos directores de este primer módulo de dirección estratégica de proyectos del bloque inicial y bueno, pues espero que, que podáis comprender la relevancia de asegurar un buen caso de negocio dentro de la gerencia del proyecto y además conectarlo o encajarlo estratégicamente con la estrategia organizacional de la propia compañía. Muy bien, pues es un placer, nos vemos en el siguiente módulo.